¿Dónde, bueno, aquí que tenemos siete, así que podemos comprar algo. Bueno, no. me puedo comprar un bocata. Vale. A ver. ¿Esto qué es? ¿Más vida? Eh, sí. Oh. Parada azucarada. Parada automática. El primer movimiento de parada es automático. Tan solo tienes que saltar. Eh, Daño. A ver, eso que es Yo ya no tengo más dinero ¡Cómprate el globero! Que eso, sí ¿Y el globero es... para qué es? Un arma, que... Sí, a ver vale. Vale. Boy. <ríe> Uf, ¡Vamos allá! ¡Venga! ¿Dónde vamos? Eh... Eh, yo voy a cambiar lo de esto por el rodeo. Sí, un lobero. Vale. Espera, y ponlo. Eh. Vale, y aquí esto. ¡Ah! Porque no. No tenía tiro B. No, por eso no podía cambiar de arma. Vale, vale, vale, vale. vale. Pues listo, ¿no? Sí. Vamos a intentar este. De casa fantasma. Bueno, en verdad no lo sé. El que es de casa fantasma, porque es de fantasma. Ay. Ah, no <risa> Hay que denotar a los. a estas cosas. Vale, vale, vale. Pero son rosas, así que las desules así. Ah, y si llegan a esta cosa, a esto los retillos vale, vale, pierden. Perdemos si llega a esto. ¡Ey! ¡Eh, ¡Están volando chicas! ¡No en la noche de chicas! ¡En la noche de chico! ¡Ey! ¡Eh, ¡Me todo! Bueno, bueno, déjame alguno. Yo en este lado y tú en ese. ¡Ay! Bien. Bien. Toma ya. Estoy bailando. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. No, pero, pero, pero, hablo. Oh, ¿Esto qué es? ¿Si no me ha dejado verlo? No. <risa> ¿Una poción mágica? Vámonos. Qué contento que han puesto. Toma. ¿Quieres ponerte el nuevo super o.? ¿El, nuevo el super u... qué En super, el super. Lleva dos, el uno y el dos. A ver. Ah, ¿y este ¿Cuál quieres? Superate ah, Bueno, vamos a coger este, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que haber algo aquí, creo. Nada, nada, nada. Ven. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, party! No se puede. Hay que derrotar a ese jefe para poder. ¿Qué jefe? Uno que hay. Bueno, ser del genio. Vamos a intentar esto. No Jorobes, el del genio, madre mía. Espera, pero me acuerdo que íbamos a hacer dos cosas, por eso habríamos vídeo. Venga, no vamos a por el genio. No, espera, voy a hacer una cosa. Es que eh, vamos a hacer una cosa. Bueno, una cosa, lo otro día. A ver. Ah, por la, aquí no era, por aquí no, no pero era. pero no me malé. Era por aquí. Venga. Así. Este no. ¿Y eso? Ven para adelante, ven para adelante. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esto? <risa> ah, también esto. Bien, una moneda así y a ver aquí eh, así ah, aquí señorito por fin creía que no volvía a ver a otro ser vivo me perdí mientras buscaba moneda por culpa de ese maldito casino ya eh, nadie tiene dinero para cortarse el pelo en fin Será mejor que vuelva con mis compañeros del cuarteto. Y ya, ya ha vuelto. Bueno, ah, y ahora tenemos que volver con los otros, ¿verdad? Los tres, eso, los tres tristes. Sí, pero ya están felices porque ya han encontrado a eso. Y me quedaba una cosa por enseñaros también. En el primer jefe que grabamos. Bueno. Mira, mira, mira, mira. ¿no? Si lo hablamos, cantan. ¡Hala, qué chulo! En el mundo uno me di cuenta... De algo secreto y.. Pues vamos a ello. Venga. ¿Os acordáis en el primer. en el primer jefe, ¿os acordáis? Pues ahora es que hemos visto algo. Pánico botánico. Sí, pánico botánico. Pues venga, vamos a pánico botánico. Uh. Pero este es para enseñar una cosa que habría descubierto. Vale, guay, pues vamos allá. Vamos. Pero era en la cebolla, claro. ¿Eh? Porque llevas pompa. Este es el arma. ¡Oh! Ah, claro, sí, es que son pompa. Y, y esto que dispara, esto no dispara nada. Es que a mí me gusta. ¿Eh? No, no dispares. Y yo. O sea, hay que Oye, disparamos. Aquí. Yo me escondo aquí, yo no me muevo. Hay que esconderse y no hacéis nada, mira. En vez de ponerse... ¡Prepárate, prepárate! ¡Pero ahora aparece este! Ay, ay, ay. ¡Ahora aparece este! hoy me han matado! ¡Mulan! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Soy Mulan! <risa> ¡Esto! ¿Eso qué es? Es el super arte 2 el que habría dicho poner eh, ya le hemos, hemos derrotado a ese Mato, toma, toma, toma, toma. La se si, si usa el de los rojos pero saltando sobre él ¡No, se puede! no, no, no, no! Ni... ya ¡Ay! <risa> que cuando he faltado le he dado el otro botón Estos Joy-Con es que tienen los botones muy pequeños Para alguien ya grande, como yo, pues, no me viene bien ¡Eh! Pero si te vienen de lujo. Ay. Cuidado, cuidado. ¡Uy! Ya me escondo aquí. Escondese. <risa> y no disparar. Solo me queda uno de vida. dos! ¡Ay! Y ya. Porque qué siempre a la, va a dormir? ¡Hala! Sergio, ayuda ¡No, Sergio! Eh. ¡Ah! <risa> Esto no es normal ¡Hala! Te quedaste como. Ah, ah, eh, Dios! He salido al mapa, ¿no? Yo no he salido al mapa ¿Tú has salido al mapa? No, no... Tú es que te pones ahí los dos mandos que no se Tú te... no controlas, ¿eh? Te pones de los nervios, de los nervios... Este juego pone de los nervios... Este juego... Ay, para gente como yo no vale... Y me pongo atacado... ¡Ay! Party Game! El sonido de un mejor... ¡Ay! Party Game! ¡Joder! ¡Bony El sonido de... Shh, sh, sh. El sonido... ¡Calla, calla, calla! ¡Que nos interesa <ríe> ¡Claro, sí. Eh. ¡El sonido de eh. los dios! ¡Bony eh. Game! ¡No me ha visto! ¡Ah! Toma toma toma toma, ¡Toma, toma, toma, toma! es lo peor del mundo! Otro ¡Oh, qué cacao! No, yo no sé. ¡Eh, ay, ay ¡Ay, no! Yo prefiero el otro arma, ¿cómo cambio? Dándole ahí. Ah, claro. Pero tú dices la otra. Claro. Pues más me gusta esa, pero da igual. Esa frío? sirve, esa sirve para, para otro jefe, que era una abeja, que yo me acuerdo ay. en el mundo 3. no lo veo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por ¡Eh! ¡Por mi que! ¡Por mi que! ¡Por ayuda, que! ¡Por no, ya que! No. <tose> ¡Por ¿Cómo puedo cambiar el otro arma que! tenía antes? No, no puedo, ¿no? Eh sí, pero eso es saliéndose de esto. De este nivel. Es que es más difícil cuando yo hago eso. Oh, oh, vale. hey, braw, it's vamos, vamos, vamos, vamos. Hamiren, familia. Este es el sonido de un Dios. Bien. ¿Qué, ¿Qué es eso? Que es eso? Es? Es? Es? Es? un soni. ¿Por qué ha salido? Yo le iba a dar a volver a intentarlo. Podemos ir a que me cambie de arma. Pero dónde dónde dónde. ¿Cuál quiere? Ese ese ese ese ese. ese pues hasta. Ya está. Ya Deté. Está. <risa> Te estoy viendo, eh. Ya, ya, ya, sé que me ve ya. Yo también te veo a ti. ¡Espera, no! Se me ha olvidado una cosa, se me ha olvidado una cosa. Ya da igual. ¿Qué pasa? Es que salió porque se me ha olvidado una cosa. El amuleto. ¿El amuleto? Nah. ¿Qué amuleto? Nada. ¿Qué no es Eh, ya tengo cuatro vidas. Pero tú también, para que tengas también cuatro vidas, claro. Es verdad que yo lo había comprado. ¿Y cómo se nos ha olvidado eso? No sé. Estamos torpes. La verdad es que es mucho más que torpes. Oh, madre mía. Que es ese cerdito Es very worry. Aquí te dan miedo los bichos. Me dan miedo mucho, bicho. Como los Poundy Games. Town game. Cállate, cállate. No ve, no No, no, no, Toma, toma, no, toma, toma, no, Toma, colega! Así soy invencible y nadie me hace daño Ni la sal... ¡Ay! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Eh, what the! ¡Vale! ¡Ahora con esto! ¡A ver, corre, corre! Eh. Eh. Eh. Toma, Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Qué <risa> te han quedado los dos mirando, lo que estoy diciendo. <risa> Qué guay somos. <Samuel. risa> Choca ser <Sergio>. Muy bien. Toc, <risa> toc, pam. Pam.